Somos todo oídos, Azul, todos tuyos. Ánimo. Uh -huh. eh, bueno. <risa> eh, bueno. a mí me tocó la tercera casa. Eh, así que la casa 3 se representa todo el pensamiento lógico, cómo podemos razonar, todos los por ahí estudios básicos que serían por ahí la primaria, la secundaria, es la manera en la que nos desarrollamos, con, nos relacionamos con nuestro entorno más cercano. Habla de los viajes cortos el manejo por ahí de los medios de comunicación, la manera que tenemos para comunicarnos, también habla por ahí de eh, la inteligencia, la memoria y los conceptos que por ahí aprendemos. Después está la Luna, que habla más de todo nuestro mundo más como interior, son los sentimientos, es donde también encontramos por ahí la seguridad, y también habla por ahí de cómo percibimos a nuestra madre. Bueno, después como ya... Esa sería como una introducción, eh, después... ...se casa que la luna en Aries hace que las personas por ahí eh, con esta posición sean más independientes, sean explosivas, impulsivas, apasionadas, bastante espontáneas, eh, decididas, son inteligentes y bastante entusiastas. Son muy de que, por ahí, si tienen una idea, son como los primeros en el que van a buscar la forma para lograrla. Eh, como que no, por ahí, a veces no piensan tanto en los obstáculos que pueden haber en el camino, y son más como de vivir en el momento, como que se olvidan de todos los demás, eh, ya que tienen mucha confianza también en sí mismos, y les gusta por ahí causar una buena impresión eh, a los demás. Eh, cuando la luna está en Aries, en la tercera casa, son personas que van a canalizar su energía con una gran imaginación y son muy creativos y eh, dinámicos. Tienen unas ideas que son así como bastante brillantes, que tienen gran facilidad con un ente tipo que está siempre en funcionamiento. Eh, no les gusta dejarse influenciar por las opiniones de los demás, son muy líderes, son independientes, eh, siempre van a estar tomando la iniciativa. Eh, a veces puede ser que toman decisiones muy rápidas pero como que les sale bien a veces pueden como tienen una manera de aprender que es como más eh, agresiva como que tienen muchas ansias de, de eh, aprender nuevas cosas eh, pueden tienen la capacidad de dominar bien un tema determinado pero tienen como son un poco inestables a la manera de aprender, ya que siempre quieren hacer todo muy rápido, entonces como que no terminan de formalizar eh, una idea concreta. Eh, también les gusta mucho como verbalizar todo, y tienen que todo el tiempo como expresarse a través de, de las palabras. Eh, cuando por ahí la Luna está recibiendo buenos aspectos, eh, se suelen como desarrollar eh, muy bien con las personas de su entorno, se entienden y son muy empáticas. También pueden tener muchos viajes eh, cortos que eh, también se pueden beneficiar con el contacto al público. Por ahí es una posición favorable para la gente que por ahí tiene que ver con todo el tema de, de comercializar, de vender o por ahí también con relacionada a la abogacía. Cuando la luna por ahí está afligida, puede dar una tendencia a que sean más eh, agresivos al hablar y actuar sin pensar, y hacen que por ahí tengan una mente que sea un poco más superficial, eh, y entonces puede que también sean un poco como inestables. Por lo general pueden llegar a ver a la madre como una persona que es bastante energética, que es fuerte, que es segura de sí misma, eh, muy directa y obstinada eh, también puede tener una tendencia más como invasiva y ver, pueden chocar constantemente eh, después la luna en tauro en la tercera casa que por lo general las personas que tienen la luna en tauro eh, van a ser bastante afectuosas tranquilas persistentes posesivas comprometidas son muy estables con eh, en relación ya sea con las personas o con los bienes materiales. Por ahí les gusta la estabilidad, son muy fieles, eh, son bastante por ahí más diplomáticos, son cariñosos, pero también tienen esto de que son muy realistas, pueden llegar a ser bastante tercos, son tenaces y les gusta tener solidez y seguridad en su vida. A veces se pueden sentir más apegados a las cosas materiales y pueden tener una necesidad más psicológica como de, de poseer, de acumular, de ir como creciendo, eh, tanto ya sea por ahí con cosas materiales o con cosas más relacionadas a la espiritualidad. Eh, cuando la luna está en Tauro y en la tercera casa, van por ahí a veces necesitar que controlen como su destino, por ahí como les gusta eh, ver cómo se van concretando sus metas eh, saben relacionarse bien con los demás y también se relacionan con muchas personas eh, a veces por ahí pueden llegar eh, al sí. principio a juzgar a los demás por por algo más superficial eh, a veces para concretar eh, sus metas les suele tomar como un poco más de tiempo les gusta como que esté todo bien en orden y y para después ya acomodar una idea bien eh, concreta. Eh, son bastante fieles y son constantes tanto en las metas como en los sentimientos, eh, también en los hábitos y en las costumbres que tienen. Eh, tienen una inteligencia bastante por ahí eh, intuitiva, eh, tienen una, in, una memoria que es más eh, retentiva, eh, saben bien cómo comunicarse con los demás. Eh, a veces por ahí las situaciones se pueden como más eh, teñir depende su, cómo es, de su estado de ánimo eh, también si la luna está bien aspectada van a tener una gran inteligencia y una estabilidad emocional eh, son personas bastante talentosas que por lo general pueden estar más inclinados por todo lo que sería el área más eh, artístico, por ahí la literatura o la música eh, también podría ser eh, la poesía o lo que esté relacionado con la historia eh, es una buena posición también para todo lo relacionado con los viajes y también relacionarse con la familia puede ser que perciban por ahí a la madre como una persona más eh, pacífica tranquila, que por ahí como que les enseñe todas las cosas como más los placeres de la vida como ¿no? eh, tener cierta comodidad en su casa, tener comida, como que nunca falte nada. Eh, también les, les gusta como pasar tiempo con la familia. Eh, suelen tener como buena relación con los hermanos y la gente que los rodea. Y puede ser que alguna figura femenina de la familia puede ser como más su referente en la infancia y que suele tener como cierta influencia en la persona. Eh, después la luna y Géminis en la tercera casa. Perdón, eh, ¿puedo acotar algo Azul? Así vamos eh, también despacito y, sí. y vamos poniéndonos al, a, a, a, eh, de a poco al tanto. Daniel eh, proponía que por qué no encendíamos las cámaras y entonces yo le que explico a Daniel que Azul tiene 15 años o sea, Azul es una adolescente, y, eh, y entonces tiene eh, todo el derecho del mundo, igual que tenemos todos, igual los que somos eh, los que no tenemos 15 también, eh, en mi caso que tengo 18, eh, <risa> eh, o sea, si a mí, a los 15 años, eh, me hubieran hecho, eh, me hubieran puesto como condición ...de que para hacer algo tenía que estar delante de una cámara... ...no lo hubiera hecho, ¿sí? Eh, por un montón de factores. Entre ellos, lo social. Imagínense que sus amistades están en las redes y demás, ¿sí? Entonces, eh, nada, está bien que preserve su, eh, su identidad. Y, y después, bueno, que inclusive a los más grandes... ...también nos cuesta este tema de estar delante de una cámara... Eh, por eso yo desde el principio dije, el que, el que quiera enciende la cámara, y el que no, la deja apagada, no hay ningún problema. ¿sí? Y hay otros que, como es el caso de Trirene, por ejemplo, que no tienen ningún problema en encender la cámara, pero eh, desde su conexión escucha mejor si tiene eh, la cámara apagada. Eh, o sea, tiene un problema de conectividad. Eh, por lo tanto, nada, con total libertad, el que quiera encenderla, la enciende eh, y el que no, simplemente agradecerles que están acá acompañándonos. Eh, ¿Seguimos, Azul? Está bien, era un comentario nada más, no era, era para conocernos entre nosotros, Marcio, nada más, pero sí, está sí. todo bien, tenés razón. Lo que pasa es que eso, esto está saliendo a través de YouTube también. Y después que lo envié me acordé de eso, ¿sí? era eso, ¿eh? nada más. Adelante, Azul. Bueno, no sé si voy muy rápido o está bien. Vas un poquito rápido, <risa> tra anda tranquila, sí, vas perfecto, o sea, bueno, yo el trabajo ya lo corregí hace tiempo y te felicité, realmente fue un trabajo muy, muy, muy bueno el que hiciste. Eh, y, y sí me gustaría que lo hicieras con más tranquilidad, con más soltura eh, porque tenés la capacidad para hacerlo pero Gracias. como a vos te quede más cómodo adelante bueno, eh, la luna en Géminis en la tercera casa eh, por lo general las personas que tienen la luna en Géminis van a tener una naturaleza emocional más compleja, ¿por qué? porque Géminis es un signo más por ahí, bastante eh, abierto, puede ser un poco como indeciso, tienen mucha capacidad, son muy inteligentes, eh, son lógicos, pero a veces pueden, pueden tratar como más de, eh, como de siempre buscarle la lógica a sus sentimientos, como que por ahí pueden como querer prohibirse eso de, eh, de sentir, pero siempre están como considerando también todas las opciones son bastante curiosos, eh, son inquietos eh, y les gusta mucho comunicar. Eh, tienen también la capacidad de, como, de comprender por ahí las emociones de, de los demás. Eh, por lo general, cuando tienen estas posiciones, eh, a veces se pueden como dejar influir por las ideas de las terceras personas. ¿Por qué? Porque toman siempre como muy en serio eh, las opiniones. Y a veces como que, siempre como hacen esto de considerar todas las opciones, van viendo lo que opinan las otras personas. Así que siempre como que van eh, cambiando. Eh, tienen una mente que es más, por ahí, es analítica, eh, es rápida, y tienen una inteligencia que es muy despierta. Eh, tienen como esa chispa y habilidad como natural eh, para transmitirle a la gente. Eh, a veces... Por ahí, si la luna está afligida, puede ser que se vuelvan como un poco más, eh, como más egocéntricos, como por ahí con, con astucia, como por ahí como que piensan que son más superiores. Eh, a veces también puede ser que en las situaciones como que caigan mejor parados o también que sepan mentir bastante bien. Y a veces pueden caer en eso de leerse sus propias mentiras. Eh, a veces eh, en ellos como va a prevalecer más el lado eh, racional y en esto de como racionalizar todas las emociones eh, saben cómo adaptarse también a, a los ambientes eh, a las personas porque les gusta todo lo que tiene que ver con viajar con aprender, con conocer nuevas eh, culturas eh, investigar eh, es por ahí también una buena posición para la gente que se quiere dedicar por ahí al periodismo, eh, a todo lo que sea por ahí escribir, eh, todo lo que tenga que ver con lo intelectual, eh, ya que tienen una inteligencia eh, que es como bastante eh, superior, y además tienen una naturaleza que por lo general es más extrovertida, eh, puede ser también bastante como fantasiosa, eh, soñadora, eh, y necesitan es algo muy necesario para ellos relacionarse con gente comunicar y compartir también pueden ten, pueden tener como tendencia a gesticular a mover bastante las manos cuando hablan porque por lo general eh, Géminis, dije más todo lo que tiene que ver por ahí con, con el sistema nervioso entonces como que son personas por eso bastante también hiperactivas y tienen que por ahí tener cuidado porque pueden caer más fácilmente en lo que sería por ahí en el estrés, en el agotamiento. Eh, por lo general, siempre se van a rodear con gente que por ahí le haga como la vida por ahí más fácil, más divertida. Eh, gente por ahí con la que puedan eh, aprender algo, que puedan como compartir eh, momentos. Eh, también por ahí pueden tener un familiar por ahí más una hermana eh, importante o alguien que no específicamente hace falta que sea de sangre, pero que sea muy importante para la persona que tiene estas posiciones. Eh, también pueden tener bastante importancia eh, los amigos por ahí que tengan que ver con la primera infancia, todo lo que tiene que ver por ahí, secundario, primario, eh, y suelen tener como lazos que son difíciles como de romper. Eh, por lo general, puede llegar a ver a la madre como una persona que sea bastante comunicativa, alguien inteligente, con mucha capacidad, eh, que sea bastante versátil y que le gusta estar como al día de, de todo. Eh, después está la luna en cáncer, en la tercera casa. Eh, bueno, la luna en cáncer va a estar como en domicilio, porque es Cáncer, o sea, eh, la luna rige a cáncer, así que eh, por lo general van a ser personas más eh, sensibles, son por ahí muy emotivas, son maternales, tienen esto de que les gusta proteger a los demás, eh, van a ser por ahí un poco su susceptibles, eh, y cuando se sienten que alguien las hirió, alguien le hizo algo que no le gustó, eh, o están tristes, por ahí van como a, más a irse a un espacio más seguro, como se van a aislar un poco de, de la gente. Eh, son también bastante receptivos a todas las emociones de las demás personas, y también puede como tener que ver con un cambio más de humor, que depende de cómo estén las demás personas, también puede influir en ellos. Eh, con estas posiciones van a tener una sensibilidad y una inspiración muy desarrollada, va a estar más desarrollada esa inteligencia emocional, eh, pueden llegar también a usar, tienen mucha intuición, como por ahí un sexto sentido, eh, pueden saber comunicar muy bien eh, cualquier actividad que pueda ser por ahí relacionada a lo artístico o a lo espiritual. Eh, ya que están como muy conectados a sus sentimientos, a todas las emociones eh, en ellos es como que por ahí puede como predominar más el corazón que lo que sería la mente eh, tienen un mundo que es muy, muy imaginativo muy fantasioso eh, relacionado por ahí a los sueños todas las em emociones eh, los sentimientos van a dominar claramente tipo a las personas que tengan estas posiciones. Eh, como la luna también es bastante variable, puede ser que sean personas que cambien bastante con rapidez. Por ahí pueden ser eh, bastante influenciables por los demás. Eh, al tomar una decisión lo piensan bastante porque pueden ser un poco inseguros eh, y van a estar muy pendiente de lo que por ahí eh, las otras personas también pueden decir. Eh, también a veces se pueden dejar como llevar por lo que ellos sienten y pueden basar sus, sus decisiones en la impresión que se llevan de la situación. Eh, tienen también bastante una conexión entre lo que piensan y lo que sienten. Eh, por ahí a veces pareciera como si las situaciones que viven eh, afectan mucho en, en estas personas, en su estado de ánimo, en la sensibilidad, en cómo se va a relacionar con los demás. Por lo general, va a tener también un carácter bastante maternal, como es la luna y como es bueno, el signo de cáncer. No solamente en la familia, sino en relación a, a los amigos, a la pareja, a toda la gente en general, van a querer proteger a los otros. Eh, son también bastante, por ahí, serviciales. Aunque también le pueden dar mucha importancia al pasado y a los recuerdos. A veces pueden ser también un poco más eh, rencorosos. Pueden ser bastante eh, introvertidos, eh, son muy receptivos. Eh, por ahí exteriormente eh, son un poco tímidos y les cuesta un poco más comunicar. Pueden tener más tendencia a todo lo que tiene que ver con los cambios de, de humor a tener altibajos, que por ahí cuando está más eh, está afligida la luna, puede dar que la persona sea un poco más en diversas situaciones. Eh, cuando se siente inseguro, puede ser un poco más inestable, puede ser bastante caprichoso. Eh, también son, les gusta mucho eh, estar con la familia, son bastante eh, por ahí hogareños eh, la madre y en general toda la familia y toda la gente que los rodea eh, va a formar una parte muy, muy importante de su vida va a definir eh, muchas cosas eh, son personas que van a influir demasiado en las decisiones que tomen y en su destino por ahí, como esto de que se sienten bastante atraídos eh, al hogar, a la familia y a todo que se relaciona con eh, la vida íntima puede ser que a la madre la vean como alguien eh, que sea bastante protectora alguien muy demostrativa, muy maternal eh, y a veces puede ser que se victimice más a nivel emocional porque por ahí no dejan tanta libertad eh, a los hijos eh, después eh, no sé si alguno tiene alguna pregunta de, de algo. No sé no sé si voy bien, si se escucha bien. La verdad, Hola. que sorprendés, Azul, con 15 años. Este, te re felicito la adicción que tenés y cómo lo, lo encarás. Más allá este, que no estés con la cámara, por razones obvias, que ya lo dijo el profe. Eh, pero no, para mí vas muy, muy, muy bien, así que te felicito. Y gracias. Bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Eh, bueno, la luna en Leo, en la tercera casa. Eh, las personas con la luna en Leo son bastante creativas, son muy enérgicas. Azul, eh, Azul, un, un segundito nada más. Eh, bien, eh, te decía eh, Justo había empezado a hablar Tenía el micrófono cerrado eh, eh, Y yo estaba meta hablar eh, eh, eh, eh, eh, Bien, vas muy bien eh, Se te escucha bien eh, Recién decían en el chat Que se te escuchaba un poco bajito eh, ya subí todo lo que pude, el volumen, eh, pero vas muy bien. Acá uno de los comentarios que dice eh, Liliana Tiet, lo que logra la astrología, distintas edades, culturas, distintos países. Lourdes Ferré dice, qué linda, con 15 años, era muy buena astróloga. Eh, Daniel dice muy buena la dicción, azul, te felicito. Piedad dice sí, una súper astróloga, muy segura, se la escucha. Eh, Sime Contrera dice totalmente, súper pila y segura en lo que está explicando. María del Carmen, bueno, pregunta si puedo subir el volumen. Eh, no, más no se puede subir. Eh, pero nada, seguís que va muy, pero muy bien. Eh, bueno. Eh, gracias, voy a intentar igual hablar más fuerte, no sé si ahora se escucha un poco más, eh, ahí sí se escucha mejor o sí, igual. Sí, sí, se te escucha, yo te escucho súper bien, el tema sí, es bueno. en el paso a, a YouTube, pero es un tema de mi equipo, no es un tema tuyo, así bueno. que dale para adelante nomás. Eh, bueno, la luna en Leo en la tercera casa, eh, cuando tienes la luna en Leo van a ser personas más. Eh, bastante creativas, enérgicas, eh, orgullosas eh, Consciente o inconscientemente van a ser el centro de atención A veces por ahí lo buscan, eh, a veces no, pero siempre van a estar eh, ahí Ya que son personas que pueden tener eh, bastante un magnetismo como natural Son bastante teatrales, eh, son leales, bondadosas y muy expresivas eh, por lo general tienen también como una fuerza interior que los empuja a buscar el contacto con los demás. Eh, con estas posiciones, en la comunicación siempre van a utilizar bastante esas habilidades eh, por ahí intelectuales, porque son muy capaces, tienen mucha inteligencia y son bastante talentosos. Eh, pueden llegar a ser un poco dramáticos pero tienen también bastante coraje, tienen ingenio y tienen bastante determinación. Eh, van a usar seguramente los viajes como una herramienta para obtener, para disfrutar, para inspirarse y para comunicar, para poder conocer gente nueva y relacionarse. Eh, son muy capaces de pensar como a lo grande, siempre van a estar pensando globalmente. Eh, por ahí tienen una imaginación y su ingenio lo van a manifestar de una manera más eh, artística. Por lo general se lo, puede, se lo puede más relacionar con todo lo que tiene que ver con eh, por ahí actuación, eh, todo lo relacionado al arte. Eh, tampoco no soportan estar solo. Eh, les gusta estar con los demás ya que tienen como mucha capacidad. Eh, para ejercer eh, poder y saben cómo hacerse eh, respetar ante los demás. Eh, son muy líderes, saben cómo guiar a los demás, pero puede ser que no les guste las críticas eh, de los demás. Eh, no les gusta que los demás los contradigan. Tienen como sus propias ideas, entonces como lo que ellos dicen es así y no hay como otra opción. Eh, son muy talentosos Tienen mucha capacidad para comunicar Y para llamar la atención Tienen un don natural Con todo lo que sería eh, Aprender eh, rápidamente eh, Con todo lo que tiene que ver con las artes eh, También cuando sienten Que son el centro de atención eh, Pueden realizar Muchas cosas eh, Grandes En beneficio a los demás eh, siempre van a estar como intentando ayudar a los otros eh, son muy generosos también eh, están como bastante pueden ser estar motivados por los conceptos mentales que manejan tienen muchas ideas que por lo general suelen ser muy originales y con mucha creatividad porque tienen una mente bastante rápida y les gusta tener conocimientos constantemente, les gusta eh, abrir la mente, ampliar su cultura, conocer eh, siempre eh, nuevas cosas. Eh, pueden tener una su madre ser una persona bastante eh, carismática, eh, alguien que tampoco pasaba por desapercibida, eh, una persona leal y también de, de buen corazón. Eh, la luna en Virgo, en la tercera casa, que por lo general las personas con la luna en Virgo van a ser bastante eh, determinadas. Eh, son personas muy reservadas que pueden llegar a exigirse bastante. Tienen que intentar como controlar eh, por ahí el estrés. Eh, son personas muy trabajadoras, eh, son críticas, eh, analíticas, son humildes y son muy serviciales a los demás. Siempre van a dar todo por una persona que lo necesita, eh, y a veces tienen que tener cuidado con esto de a veces llegar a descuidar a ellos mismos. Eh, van a valorar también mucho todo lo que tiene que ver con el orden y la limpieza. Saben bien cómo va a funcionar el mundo material y saben cómo desenvolverse bien en ese mundo. Eh, les gusta mucho eh, todo lo que tiene que ver con el orden, eh, con la estructura, pero tienen que tener cuidado con no caer en ese perfeccionismo que a veces se puede volver un poco más obsesivo. Por lo general le van a atraer las personas que saben lo que quieren, gente que tenga metas, que sean bastante organizadas y concretas. Eh, ellos siempre van a querer como hechos y circunstancias y las emociones a veces puede entender esto de eh, rechazarla, como más de racionalizarlas, eh, tienen una mente que es más eh, analítica. Eh, con estas posiciones también tienen una, es una influencia bastante positiva eh, a la hora de expresar los sentimientos y de formular nuevas cuestiones. Eh, ¿Por qué? Porque tienen una manera muy clara, muy concisa y metódica y bastante responsable a la hora de fijar metas, a la hora de comunicar, eh, siempre van a intentar eh, buscar planes que sean eh, realistas. Eh, suelen también por ahí distinguirse por la capacidad que tienen para formular eh, correctamente una idea y de cómo comunicarla eh, a los demás. Eh, les ya que les gusta esto de brindar un servicio a través de todos los que saben ellos como que nunca van a hablar algo de lo que no sepan. Siempre van a buscar comunicar cosas eh, de los que ellos puedan como aprender, organizarse y ayudar a los demás. Cuando por ahí eh, dirigen a un grupo, pueden tener esto de eh, ser como más líder porque saben organizar bien el trabajo. Eh, les gusta enseñar porque saben cómo explicar lo que sienten y saben eh, con qué objetivo buscan que los demás puedan entenderlo. Eh, se preocupan mucho a la hora de aprender nuevos conocimientos para poder eh, enseñarles a los demás, eh, ya que siempre antes de emprender algo van a informarse bien y tienen esto de por ahí, tienen que intentar no ser tan críticos con los demás ni con ellos mismos porque les puede traer problemas relacionados con el estrés o la ansiedad y esto de volverse más eh, obsesivo por ahí en relación también a todo lo que tiene que ver con viajar, van a estar como buscar siempre que sea algo bien organizado eh, con mucho cuidado y orden eh, es probable que a su madre la perciban como una persona eh, bastante eficiente, una persona muy, eh, muy limpia, eh, alguien ordenada, eh, y por ahí que no demuestre tanto eh, a nivel afectivo. Eh, después, la Luna Libra, en la tercera taza, perdón, perdón, perdón, vamos a, a darte... Un, una pausita para que tomes agua, te tomes un matecito eh, y, eh, y puedas eh, respirar un poco. Yo si se no se escucha no, no. bien, Marcelo. ¿Cómo? ¿Cómo, Daniel? ¿Daniel? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Jordi, por supuesto. Mira, antes has dicho, uh, al principio de, de Leo, has dicho uh, que no le gustan las críticas, yo estoy perfectamente de acuerdo, pero es que luego no sé lo que has dicho, no lo he entendido bien y me gustaría saber la razón que dices por lo que no le gustan las críticas, porque no es el único, Virgo no le gustan las críticas, Aries no le gustan las críticas, Cáncer tampoco, entonces quisiera saber qué motivo das por ello. Y yo creo que más por ahí no les gusta tanto el tema de las críticas eh, por algo de que pueden llegar a ser más eh, orgullosos. Como que a ellos les gusta bastante tener eh, la razón en lo que dicen. ¿Se escucha? Bien. Porque ahí leí que alguien dijo... Sí, que... no, Daniel, no. Daniel, pero debe tener un problema el de audio, porque creo que el resto escucha a todos, ¿no? Todos están sí. escuchando. Sí, sí se escucha, perfecto. Sí. Se oye, se oye bien a, a, los, a todos los que hablan, ¿sí? Sí, yo también les escucho bien. Perfecto. Escucho bien, bien, todo. Perfecto, perfecto. Sí, en YouTube yo estoy controlando y se está escuchando bien. Eh, así que es un problema de Daniel, no mío esta vez. Antes sí. Eh, bueno, acá Adriana dice: Excelente azul. Pamela dice: Felicidades azul. Encantada con tu explicación, Pamela. Sugiero que se pueda presentar una guía mientras el presentador habla, así los que se conectan pueden identificar en qué casa y signo se encuentra, es una sugerencia, pero lo tomen a bien, gracias, por supuesto, todas las mmm, críticas constructivas las tomamos a bien, si sí se escucha, eh, Lola había puesto un mensaje y lo canceló, Bien, <ríe> Lola está por YouTube escuchándonos. Eh, bueno, entonces, eh, Jordi, ¿te respondió, Azul? Bueno, sí, por lo de orgullo, sí. Yo, yo habría dicho otra cosa, y es que el, eh, el Leo, pues co, como representa al, al, al planeta Sol, eh, es, un ser... es una persona que quiere brillar y que quiere ser el centro de, del mundo o del grupo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puede ser el centro del grupo si eres criticado? Uh -huh. No es posible. Entonces, esa es la explicación que yo, yo daría. ¿no? ¿Qué le respondemos, a Azul, a, a Jordi? Uh -huh. eh, no, sí, creo que, que sí, tiene eh, razón también. Eh, bueno, Leo, por ahí puede ser también algo relacionado a que es un signo que por ahí también si bien le gusta llamar la atención, eh, es bastante por ahí inseguro, es más como una especie también eh, de máscara, yo también lo puedo relacionar eh, con eso. Claro, eh, el signo de Leo es eh, completamente inseguro, eh, uno de los grandes problemas que tiene el signo de Leo, como generalidad de Leo, Sí, después habrá que ver el resto de los planetas, pero eh, tener el sol en Leo, o tener la luna en Leo, o tener un ascendente en Leo. Acuérdense, estamos hablando ahora de la luna en Leo, de la luna en los signos, ¿eh? eh y estamos hablando de, una, de uno de los tres pilares esenciales del ser humano. Toda la carta es importante, pero tenemos tres pilares que son esenciales. Que es el sol, que nos da la personalidad, nos da el ego. ¿sí? Eh, el ego en sí mismo no es malo, yo por eso mm, no me gusta cuando en ciertas escuelas iniciáticas hablan de, eh, de destruir el ego o de cancelar el ego porque sin ego no seríamos seres humanos, ¿sí? Eh, otra cosa es ser egocéntrico, y eso hay que trabajarlo, tampoco hay que suprimirlo, ¿sí? Eh, pero bueno, eso es una postura mía. Eh, no, no tienen por qué estar de acuerdo tampoco conmigo. Eh, entonces, eh, cuando hablamos del sol en un signo, estamos hablando de ese eh, de el ego de esa persona cuando hablamos del ascendente cómo manifiesta el ego y cuando hablamos de la luna cómo siente el ego eh, entonces eh, yo lo padezco por mi ascendente entonces no solo lo puedo hablar como astrólogo, sino que lo puedo hablar como padeciente de eso, de querer quedar bien con todo el mundo. Esa es una inseguridad que yo tengo, porque si yo soy un tipo completamente seguro, qué me importa cómo les caiga a los demás. ¿Sí? Eh, y entonces ahí es donde se, eh, se va eh, articulando esta cuestión. Bueno, Azul, ¿seguimos? ¿Vamos con la luna en casa 3 en Libra? Sí. Bien. Bueno, eh, las personas con la luna en Libra van a ser bastante sociables, son muy amistosas y les gusta como que haya siempre cierto equilibrio. Van a buscar la armonía, eh, más por ahí que se pueda entender, comprender con los demás, eh, y todo también la paz son bastante amables, son personas educadas y también son bastante diplomáticos, son bastante eh, corteses, siempre tienen como una eh, buena forma eh, al comunicar, una forma muy diplomática, muy elevada, muy elegante. Eh, tienen también por ahí un deseo de colaborar en beneficio del bien común. Eh, les gusta todo lo que tiene que ver con relacionarse, con conocer nuevas personas y compartir. Eh, se van a sentir también bastante atraídas por todo lo que tiene que ver con la belleza, con el arte, con lo estético. Eh, son personas a las que no les va a gustar eh, estar en soledad. Eh, estas posiciones también le van a dar bastante fa facilidad para comunicarse con los demás y formar vínculos, eh, se destacan bastante bien en las áreas que se desarrollan con el arte, eh, la literatura, eh, los negocios, la abogacía, y son bastante habilidosos. Eh, tienen una ambición bastante grande y les gusta trabajar en grupo, ya que puede ser una manera en la que ellos ven que pueden llegar al éxito. Eh, son muy empáticos, y se adaptan muy bien al ambiente donde están eh, pueden ser bastante indecisos eh, ya que a veces se van a dejar llevar por las opiniones de los demás por ahí cuando tienen que presentar un tema eh, concreto van a estar preguntándoles a las demás personas sus opiniones entonces eso como que puede hacer que eh, siempre cambien bastante de opinión eh, son detallistas, les gusta abordar los distintos temas en detalle y de una manera constructiva eh, para aportar argumentos que sean significativos, eh, que muestren por ahí cortesía. Eh, por ahí también en relación a las parejas van a como a relacionarse con personas por ahí justas, siempre ellos, ya sea relación de pareja, o de amistades, eh, van a buscar que se dé una igualdad, que los dos den la misma cantidad. Eh, ellos suelen percibir también la justicia como un componente bastante importante en la comunicación y también en la armonía en la sociedad. Eh, les gusta ayudar a las personas que... Eh, están por ahí en situación de calle, a las personas que lo necesitan, eh, y también pueden dudar a la hora de elegir que los demás como que le den una recompensa. Eh, por lo general, tienen un estilo bastante sutil. Eh, pueden ser como un socio bastante ideal en el tema de los negocios eh, o de relaciones familiares. Eh, por ahí necesitan esto de aprender a percibir y a dar amor en el tema por ahí de los viajes y lo que tenga que ser con traslados eh, valoran bastante lo que tiene que ver con la comodidad eh, a ellos siempre van a buscar eh, como belleza cosas eh, estéticas eh, puede ser que a la madre la vean como una persona bastante amorosa eh, alguien demostrativa eh, muy equilibrada, sociable eh, y bastante agradable. Eh, alguien que se sabe cómo relacionarse con las demás personas. Eh, bueno, después está la Luna en Escorpio. A ver, a ver, a ver. Hola, hola. Azul, ¿Sí? ¿me, ¿me escuchas Sí, te escucho. Mucho cuidado con lo que decís ahora. Yo soy Luna en escorpio en casa 3. Así que. Y ojo, me di cuenta eh. ayer. Me di cuenta ¿Me ayer cuando Me di cuenta ayer cuando mandaste la carta. Dije eh, tenías la luna en la tercera casa. Y dije, ¿Y en me escorpio? parece que tendría que haber. Sí, me parece que tendría que haber elegido otra posición, pero bueno. <risa> eh, adelante, adelante azul eh, Bueno eh, La luna de escorpio es la mejor Seguramente pero, eh, Lejos, lejos la mejor eh, Bueno, las personas con la luna en escorpio eh, Son personas bastante leales eh, Son fuertes eh, Son eh, resistentes Sensuales pueden tener, son, tienen unos sentimientos que son muy intensos y profundos. A veces puede ser como difícil eh, de entenderlo. Eh, ya está, ya, es, eh, perdón Azul, pero no tengo que ¿sí? interrumpirte, ya está, ya te ganaste el diploma. Me dijo que actual, <risa> listo, ya está, ya le tengo que dar el diploma. <risa> La están intimidando, eso no se vale. Dale, dale, <risa> adelante. Eh, bueno, puede ser que son personas bastante luchadoras, eh, que van por lo que quieren y se pueden sentir más atraídos por las cosas que por lo general las otras personas pueden llegar a huir. Por ejemplo, temas relacionados a la muerte eh, o al misterio, son cosas que en general eh, les fascinan a estas personas. Eh, también eh, todo lo que tiene que ver con lo místico con lo esotérico eh, puede ser que se le dé bastante bien pueden tener más facilidad eh, les gusta también averiguar lo que sienten y piensan los demás eh, y pueden tener esta tendencia de que no les gusta mostrarse vulnerables eh, también pueden a veces llegar a ser un poco rencorosos con los demás eh, con estas posiciones eh, da que tienen una mente que está llena de interés por todo lo oculto. Eh, da eso de que tienen mucha facilidad para entender los temas eh, todos esotéricos, oscuros y del misterio. También cuando se interesan eh, apasionadamente por un tema, eh, no retroceden en, en ese empeño de aprender, siempre van a querer llegar al fondo, van a querer investigar e investigar ese tema, eh, y tienen muy buena memoria. Y tienen también eh, gran capacidad de imaginación eh, creativa. Eh, también puede ser que les interese todo el tema eh, artístico, pero que siempre lo lleven a un lado por ahí más eh, psicológico, o más eh, por ahí misterioso. Eh, por lo general, tienen muchos recursos mentales y saben perfectamente cómo desbloquear esas ideas que tienen los demás cuando se encuentran como más eh, saturados. ya o sea que son eh, muy, obse muy observadores, eh, son intuitivos, y hacen también las emociones de los demás eh, propias. Eh, los que las personas dicen sobre ellos va a tener un peso emocional bastante grande y no lo van a tomar eh, a la ligera. Eh, va a ser algo que siempre va a estar bastante dando vueltas en, en la cabeza. Y bueno, también son personas que disfrutan mucho de tener conversaciones profundas y, e investigar sobre todos los temas que, que hablan. Eh, saben comunicarse con mucha autoridad, eh, con convicción y con fuerza y con decisión. Eh, por lo general, tienen una manera de aprender que es más eh, a través de observar. Ellos van a estar observando todo el entorno que los rodea. Eh, por eso, por lo general, pueden llegar a ser un poco más, eh, más introvertidos. Eh, a veces se pueden resistir eh, a aprender algo que los enseñen los demás. Siempre van a buscar como su modo de aprender. Eh, la mayoría por ahí de los viajes eh, cortos que hagan puede ser que vivan muchas transformaciones eh, sentimentales eh, transformaciones que los marquen en la vida, que de verdad sean como importantes eh, por ahí con su madre pueden tener eh, la madre va a ser alguien bastante por ahí emocional eh, alguien pasional eh, bastante intensa eh, puede dar una relación media como por ahí de amor, odio, pueden chocar bastante. Eh, y bueno, en la niñez eh, es probable que tengan alguna situación que los haya marcado. ¿Está bien la descripción o quede bien? Perfectamente, perfectamente. Todo lo que dijiste es completamente cierto, eh, Azul ya lo había leído aparte <risa> sabía lo que ibas a decir <risa> sí. no abrí el micrófono no ah, ya, tenía, ya, ya tenía correcciones y modificaciones convencionales. <risa> <risa> precavida la chica bere <risa> claro, dice claro. que los científicos son tienen luna en escorpión estaba diciendo bere eh, sí si sí, el, el luna en escorpio tienen eh, una cierta mentalidad eh, eh, la, la mentalidad científica o sea el sentimiento científico en realidad está con la luna en virgo ¿sí? Uh -huh. eso es ciencia pura eh, esto luna en escorpio es más el, el amor por la investigación por investigar entonces a lo mejor pueden llegar a ir hacia el campo de la investigación eh, científica, eh, pero tiene que ver más con la investigación. Bueno, ¿seguimos, Azul? Sí. Muy eh, bien. Bueno, <risa> eh, la luna en Sagitario en la tercera casa. Eh, cuando tienen la luna en Sagitario, van a ser personas bastante optimistas, eh, alegres, son entusiastas, siempre van a ver eh, la parte como buena de las situaciones eh, son muy espontáneas y suelen tener más eh, convicciones filosóficas propias eh, les gusta tener como una independencia emocional y libertad para explorar eh, nuevos como por ahí lugares, les gusta bastante viajar para conocer culturas eh, para abrirse, eh, por ahí pueden encontrar lo que significa la vida a través de sus creencias y todas las experiencias que vivan. Eh, tienen esto de que les gusta influir socialmente, por eso por ahí se lo relaciona con esto de, de ser maestros eh, Con estas posiciones, lo que va a dar es que a la persona le guste bastante expandir sus conocimientos, y van a estar aprendiendo constantemente eh, van a necesitar vivir experiencias eh, a través de los viajes de conocer culturas y también de estudiar eh, al comunicarse tienen muchas cualidades eh, de liderazgo eh, son bastante energéticos eh, son sagaces son buenos eh, para inspirar y pueden estar también que les guste todo lo que tiene que ver con enseñar y también con escribir. Eh, son muy visionarios eh, a la hora de expresar sus ideas y los pensamientos. Eh, siempre van a pensar como a lo grande. Eh, van a crear también sus propias ideologías y algo que las va a caracterizar va a ser el ingenio eh, su capacidad para comunicarse, de sociabilizar y también la independencia. Eh, a ellos como que no les va a gustar esto de por ahí atarse a otra persona, siempre van a querer ser más libres. Eh, pueden llegar a tener unas ideas que se orientan más a lo religioso y a lo social. Para ellos esto es como un medio. Que puede crear eh, armonía, eh, orden y un desarrollo de la sociedad. Eh, tienen bastante facilidad para estudiar eh, aquello lo que cualquier cosa que les interese y van a lograr entenderlo y buscar una información y, y expresarla claramente. A veces pueden tener un problema de que les puede costar esto de concentrarse en un tema durante mucho tiempo. Eh, a veces eh, puede ser por un tema de que no son tan organizados. Todo depende si el tema de verdad le interesa, eh, van a lograr sacar algo positivo. Pero si no es algo que, que a ellos de verdad le interese, lo van a dejar o no va a ser como. Eh, no se van a centrar tanto en ese tema. Eh, por lo general, pueden percibir y recordar muy fácilmente eh, la información principal, eh, porque no les gusta esto de profundizarse en los detalles, o es muy raro que sean así. Eh, al momento, por ahí, de relacionarse a las otras personas, eh, son muy alegres porque les gusta rodearse con gente también eh, optimista, con gente que por ahí... Eh, Tenga, una, tenga también un medio para aprender. Eh, también a, a través de los viajes va a ser su manera que tengan para aprender constantemente. Y también eh, van a necesitar su libertad uh -huh. y que los demás por ahí como que no lo afiquen. Eh, su madre la van a percibir como una persona que por ahí eh, vivió mucho en el modo por ahí de que recorrió bastantes lugares, eh, que viajó, que por ahí le gusta vivir la vida de esa manera, de vivir con libertad, de tener eh, una mente bastante abierta, eh, alguien también dispuesta a experimentar y aprender. Eh, bueno, ahora la luna en Capricornio, en la tercera casa, eh, las personas con la luna en Capricornio, emocionalmente van a ser bastante equilibradas. Eh, son eh, responsables, son prácticas, cautelosas, muy ambiciosas y es difícil que se logren como emocionar. Eh, por lo general, pueden tener un carácter que los haga parecer eh, fríos. Eh, les gusta todo lo que tiene que ver con el éxito y con la autoridad. Eh, a veces, cuando tienen que expresar sus sentimientos, necesitan sentirse muy seguras y sentir que es algo realmente estable, eh, porque suelen ser un poco bastante por ahí inseguras. Eh, siempre quieren estar como autocontrolándose, eh, tienen esto también como de, de que no les gusta tanto sentir son más eh, racionales que emocionales. Eh, pueden también a veces tener esto de presionar a los demás con el fin de poder conseguir lograr sus objetivos. Eh, por, por lo general, las personas que tengan estas posiciones van a tener una mente muy centrada en lo que quieren lograr. No se van a dispersar y siempre van a intentar plasmar concretamente las ideas que tengan. Lo van a hacer de una manera muy cautelosa. Eh, siempre son muy reflexivos a la hora de expresar sus sentimientos. Tienen esta necesidad por ahí de sentirse 100% seguros de todo lo que van a decir. Eh, a veces pueden también ser un poco más lentos a la hora de asimilar lo que sienten. Eh, cuando están con otras personas, les gusta aportar este como sentido de, de la responsabilidad, de la prudencia, de todo lo que tiene que ver con lo práctico. Eh, pueden tener un semblante más eh, serio, eh, más eh, reflexivo, por ahí pueden tener más tendencia eh, a discutir. Eh, les gusta todo lo que tiene que ver por ahí con, con los debates. Eh, a veces, si no, si no los entienden, eh, si no como que no los notan, si no son percibidos, eh, pueden como esconderse en una máscara de frialdad y como de indiferencia. Eh, también con este semblante más serio. Eh, también tienen esto de que nunca van a perder el tiempo con temas que son superficiales o frívolos siempre van a ir más a lo concreto, van a lo importante eh, como que no, no les interesa hablar de un tema que no, les, eh, que no les importa, que saben que por ahí no les va eh, a aportar nada eh, son capaces de lograr muchas cosas, de materializar sus objetivos, pero por lo general van a necesitar su tiempo eh, tienen mucho talento en todo lo que se relacione con cualidades más eh, administrativas eh, más también organizativas eh, todo lo que tiene que ver eh, con, con negocios, eh, con el dinero también pueden tener viajes Cortos, que sucedan más por unas causas que sean serias y formales, eh, trabajos más de viajes de, de trabajo. Eh, también pueden llegar a percibir a la madre como una persona bastante exigente, eh, muy responsable, eh, alguien que por ahí no sea cariñosa, eh, alguien muy. Eh, materialista y eficiente. Eh, no sé si alguno tiene una pregunta de algo. Hacemos hacemos una pausita ahí a azul y ya seguimos con la Luna en Casa 3 en Acuario. Eh, primero eh, saludar a Brian que se acaba de conectar. Eh, Brian te toca la próxima clase eh, exponer. Eh, no estuviste conectándote en la semana, así que espero que estés preparado para la próxima clase. Eh, ahí también... Eh, bueno, hay... varias personas conectadas a, a YouTube. Y hay 21 personas conectadas acá en el chat. Así que bueno, bien, somos, somos bastante ¿eh? Eh, en el Zoom. Eh, hola Mildred. Hola, hola Daniel. Hola Mildred, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Llegamos? Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias a Dios. Gracias. Nos conocimos en la pausa. <risa> bueno, eh, Mildred, lo que te voy a pedir es que cierres el micrófono cuando no estés hablando Ahí está eh, Yo quiero decir dos cosas antes de que Azul termine Una es pedir perdón a la gente que está en YouTube que en el principio del video yo cerré mi micrófono de acá, de, del Zoom, para no, que no haya interferencia, pero no había cerrado el micrófono de eh, la salida de audio a YouTube. Y entonces estuve tosiendo, estuve eh, haciendo ruidos con el mate, todos esos ruidos salieron encima de la voz de Azul, entonces que escuchaba un poco y todos los ruidos externos peor, así que les quiero pedir perdón eh, Brian dice, sí lo estoy profe, tran tranqui, estoy listo bueno, muy bien Brian eh, la otra cosa que les quería decir es bueno, los que estuvieron en la semana conectados a, eh, al chat de voz, ya lo saben, estuve miércoles y jueves do pasé dos días terrible por una alergia que yo tengo a los cambios de temporada, y eh, nada, todavía tengo la cara hinchada, me la, me la verán ahí, <ríe> y, eh, y no pude editar el video del sábado pasado. Vieron que yo con el primer sábado lo que hice fue dividirlo por cada participante y subirlo a una lista de reproducción nueva los tres videos de las tres personas en realidad de las cuatro personas uno es doble eh, porque pusieron dos la misma casa eh, y la luna en la misma casa en los eh, 12 signos eh, entonces subir los tres videos esos ahora bien eh, me falta subir eh, editar y subir los tres videos del sábado pasado yo les prometo que en esta próxima semana ya me pongo al día y, y, va, y voy a subir los seis videos serían ¿no? los tres del, del sábado pasado y los tres que van a quedar de hoy eh, igualmente lo tienen todo subido todo junto ahí en en, el, eh, en esta lista de reproducción Bien, eh, ¿seguimos, Azul? Eh, sí, seguimos. Bien, bárbaro. Eh, bueno, la luna en acuario, en la tercera casa, eh, por lo general las personas que tienen la luna en acuario eh, van a ser bastante independientes, eh, más desapegados, eh, bastante innovadores, y son muy sensibles a lo que necesitan los demás, eh, son bastante eh, humanitarios, siempre van a buscar como el bien común eh, van a ser bastante generosos y muy como imprevisibles están también muy dispuestos eh, a ayudar siempre de una manera muy desinteresada y valoran bastante la amistad eh, por lo general con estas posiciones, la persona va a ser bastante comunicativa. Eh, son muy activas, eh, son creativas y bastante inteligentes. Eh, tienen también la capacidad de tomar decisiones eh, muy rápidamente y a veces lo hacen sin reflexionar antes eh, lo que puede causar esa idea. Eh, son personas también bastante excéntricas. Eh, tienen una mente eh, bastante abierta Y valoran más la amistad que el amor eh, Necesitan bastante del contacto social para sentirse bien eh, Son muy sociales eh, Les gusta esto de estar como en distintos grupos En conocer a otras personas eh, Suelen tener también eh, amistades que sean muy distintas entre sí eh, Amistades que los pueda también estimular intelectualmente. Eh, para expresar lo que piensan, eh, por lo general tienden a utilizar argumentos que sean originales y también que sean claros. Eh, tienen ideas poco convencionales, siempre van a ser ideas muy originales que van a atraer a la gente, siempre van a estar con esto eh, de innovar y de buscar eh, nuevos conceptos, les gusta también por ahí eh, ser el centro de atención. Eh, tienen también como un don natural que se puede relacionar eh, con todo lo que tenga que ver con lo novedoso, eh, cosas como las redes sociales, eh, también podría ser todo lo, que, todo lo que tenga que ver con tecnologías, eh, por ahí puede ser también la política, eh, son muy inteligentes, y tienen mucha capacidad para aprender, eh, también los viajes cortos que tengan se pueden originar una necesidad de aprender algo nuevo, o también como de esto de que no les gusta como siempre vivir el mismo patrón, ellos siempre quieren tener, eh, no les gusta vivir con una rutina fija, ellos siempre quieren estar cambiando, así que como que pueden tener la necesidad de liberarse de esas condiciones que lo están como eh, que lo presionan eh, pueden tener también una madre que no sea muy convencional que sea de una de una mente más eh, abierta una persona extravagante eh, alguien bastante activa in, independiente eh, y alguien también bastante intelectual eh, bueno, y por último, la luna en Pisces, en la tercera casa, que las personas con la luna en Pisces van a ser muy sensibles, van a ser bastante por ahí influenciables, pueden llegar a ser ingenuas, eh, personas muy soñadoras, compasivas, empáticas, eh, sienten mucho, tienen los sentimientos como a flor de piel por ahí, son bastante románticas, eh, tienen que tener cuidado con esta tendencia de por ahí llegar a idealizar a los demás. O también viven mucho en ese mundo imaginativo y pueden llegar a ser poco eh, realistas. Eh, también tienen esto de que dan todo por los demás. Son capaces de entregarse a los demás al punto de también olvidar sus propios intereses o lo que necesitan. Eh, tienen mucha también hipersensibilidad, y siempre como que su refugio va a ser la fantasía, eh, por ahí lo relacionado a la espiritualidad, o la creatividad, que es algo que lo hacen, que es una manera como de escapar por ahí eh, de la realidad. Eh, son personas que por ahí tienen una personalidad más eh, introvertida, que por ahí... Eh, gente que no tenga tantos amigos O que les guste ese De tener su tiempo para ellos mismos eh, También con Estas posiciones van a hacer que El intelecto de las personas eh, Sea útil Porque tiene una sensibilidad Muy alta Que lo va a hacer alguien Muy empático Y con ese don de saber relacionarse De percibir lo que sienten los demás eh, las ideas que van a emerger en estas personas tienen que ver mucho con todo lo que es su mundo interior. Eh, su inteligencia va más eh, al lado emocional, eh, son muy imaginativos, eh, creativos, tienen sentimientos muy profundos, eh, al momento de opinar lo pueden hacer de una manera que no sea tan lógica siempre se pueden, se pueden basarse más en las experiencias propias que tengan. Eh, también, su, como su corazón está más conectado a los pensamientos, eh, entonces como muy difícil que puedan separar esos dos aspectos que tienen en su vida. Eh, eso es lo que hace que a veces, eh, todas las ocasiones, todas las Condiciones, eh, que vayan más por un estado anímico, eh, que a la hora por ahí a tomar una decisión dependan de cómo se sienten. Eh, y también van a tomar bastante las opiniones que tengan los demás. Eh, todas las, las acciones, las actitudes y las ideas están muy influenciadas por esa emocionalidad. Eh, tienen un conocimiento muy intuitivo y que se relaciona con todas las sensaciones. Eh, pueden tener un, un estilo de comunicación con un semblante más eh, amistoso, como muy cálido, muy emocional, eh, muy, con mucha empatía. Eh, tienen esto de también eh, hacer las emociones eh, de los demás que sean propias. Eh, es una posición buena para lo que se puede relacionar con, eh, con música, con literatura, eh, mentores. Eh, tienen Si ellos logran como desarrollar esa capacidad de concentrar la atención, se les podría hacer mucho más fácil todo lo que tenga que ver con el campo más eh, profesional, ya que suelen ser bastante despistados, eh, pueden como desconcentrarse fácilmente eh, por lo general cuando se dan viajes cortos en estas personas los pueden hacer por unas razones más eh, espirituales como que más de emergerse en lo profundo de, de ellos mismos eh, puede ser que a la madre la perciban como alguien que estuvo ausente eh, alguien por ahí, no ausente, pero que vivía más en su mundo. Eh, alguien también por ahí con alguna enfermedad o adicción. Eh, o también podría ser una persona muy profunda y espiritual. Perfecto. ¡Excelente! ¡Bravo! Azul. ¡Felicitaciones, Azul! Ay, nos, nos ha sorprendido Venga, más, más. hoy Me quedo Qué sorprendida, amor. ¿eh? Maravilloso Con, con 15 años y así, ¿no, Marcelo? ¿Qué le queda, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah. Eh, Le queda ser una gran astróloga y una gran psicóloga porque Yo estoy seguro que va a estudiar psicología <ríe> pero sí. es una convicción mía eh, de haber visto su carta natal Azul, felicitaciones muy, muy bueno muchas gracias la verdad que sí muy bien, muy bien Azul, sí. cuando excelente. estés estudiando acordate de nosotros, ¿sí? <ríe> super astróloga e excelente exposición eh, bueno eh, ¿Vamos bien? Eh, ¿Te sentiste bien, Azul? ¿Te sentiste cómoda exponiendo? Sí, re. al principio igual nerviosa, pero bueno, eh, al final nada, eh, me gustó. <ríe> no sé. Bueno. Me alegro, me alegro mucho, se te notó mucho que al principio empezaste hablando muy rápido así y, y ya lo último manejabas vos los tiempos, está, está muy bien eso, está perfecto, <coughs> perdón por la tos, bueno, eh, la verdad muy bien, te felicito, muy buen trabajo, yo ya lo conocía, te eh, felicité antes,